hola qué tal y bienvenidos una semana más a mi canal el día de hoy tenemos un vídeo súper especial y con sorpresa al final así que sin más comenzamos pues hoy voy a hablar de dos de mis ingredientes favoritos de una marca que me encanta que me fascina y no es más que si me sigues en todas mis redes sociales habrás visto que yo adoro dos cosas el protector solar y el retinol pero esta vez es retinol para aquellas personas que ya venimos utilizando retinol por un buen tiempo y sentimos que estamos como un poco estancados. Ese paso más allá que puedes utilizar para incrementar tu rutina y mejorarla. Y la marca no es más que la marca Medic 8 Que yo había probado el ácido hialurónico de ellos Saben que yo no soy muy fan de todos los ácidos hialurónicos Tengo tres favoritos en toda mi vida Y uno de ellos es muy, muy bueno Es el de Medic 8 Te deja la piel súper hidratada Y adicionalmente sin esos grumos Sin esos pegostitos que generalmente te dejan Lo que son los ácidos hialurónicos Con el de Medic 8 no pasa eso Y sientes hidratación de verdad Entonces uno de mis favoritos Así fue como conocí la marca, me encantó, la recomendé y bueno, la he ido probando. Y me moría por probar sus retinoles. Ellos son expertos en todo lo que es la parte de retinoles, desde la parte más básica de retinol hasta los retinaldehídos. Y esta maravilla que tengo aquí, que es el retinal, el crystal retinal, era uno de los que quería probar y ellos muy amablemente me han enviado para que probara este cristal Retinal y esta belleza de protector solar hidratante Así que vamos a hablar de ellos para que puedas ver los beneficios que puedes tener con ambos Comenzamos por la mañana con el protector solar Y mucha gente me dice, mira, pero es que yo no tengo tiempo cuando haciéndome 30.000 pasos y yo los entiendo porque es normal y es habitual hasta que no te haces el hábito y haces las cosas como que mucho más continuas vas aplicándote los productos como con más rapidez y más fluidez no se te hace como tan fácil al principio cuesta un montón pero este producto que tengo aquí es una maravilla es un protector solar para uso diario más hidratante. De verdad que es genial porque luego de aplicarte tus serums, si es que te los aplicas, por ejemplo, tu vitamina C y pignogenol, que es como yo hago, pues luego aplico directamente este producto y listo, ya tendría la hidratación y el protector solar. Si vamos a lo que son los factores de protección del producto, fíjense: de un SPF, una producción solar de 30. 30 es suficiente para productos que sean de, de tipo diario urbano recuerden que ya 50 si nos exponemos directamente a las luces estamos en una playa en una montaña en una piscina ahí sí es recomendable utilizar 50 pero 30 ya es una protección alta 50 ya es muy alta esa sería la diferencia entre ellos y recuerda que cuando es una protección urbana tú no estás como una teja al sol como un asbesto para el que no me envió. Tú estás bajo un techo, estás en una oficina, estás en tu casa o estás en el coche. No te está pegando tan directamente a la luz. Algo de protección tienes. Entonces una protección 30 está muy muy bien y es más que suficiente. Y si nos vamos a la protección de rayos ultravioleta A, si se fijan, tiene el de 5 estrellas. Que es la nomenclatura que tenemos aquí en Europa para definir lo que es la protección de ultravioleta A. Esto quiere decir que es una protección ultravioleta muy alta, es de las más altas que tenemos dentro del sistema regulatorio para poder definirla así. Así que es una protección de calidad. Y algo que me encanta de sus cajitas es que son súper minimalistas, de verdad, son bastante sencillas, pero en la parte de atrás primero tienes este QR que te ayuda un montón para ver mucho más del producto. Luego te indica en qué momento del día vas a utilizar el producto. Y luego te deja aquí establecidos cuáles son los ingredientes principales o más importantes que puede tener la formulación para tu beneficio. En este caso lo que vemos es que dice que tiene un protector solar avanzado, de defensa avanzada, un escudo de polución, que eso está súper bueno porque recuerden que la polución es uno de los agentes de envejecimiento para la piel. Tiene agentes que evitan la aplicación de las células en la piel. Tiene ácido hialurónico El mismo ácido hialurónico que les estaba hablando al comienzo Que me encantaba de ellos Está aquí en esta formulación Si nos vamos para ver la textura A ver, no a todas las pieles Creo que le puede servir este Por ejemplo, gente con piel grasa Puede ser que lo vean un poquito oleoso Pero si la tienes mixta Podrías probar a ver qué tal Si la tienes normal o seca, lo vas a amar Yo lo amo Esto sería como para que lo podamos ver Se extiende súper rápido no deja, no deja brillos, el tacto es bastante seco, es bastante bueno, no, no sientes una sensación pegajosa en la piel, que es lo que tú quieres tener en un protector de rostro, está genial y aparte sientes la piel hidratada, entonces está muy muy bien. El tema con las pieles grasas, puede ser que lo puedan sentir, que te deja el rostro un poquito brillante. Podrías, eh, bueno, utilizar un primer, por ejemplo, como el de Benefit, antes de maquillarte y eso baja lo que son los brillos o utilizar polvos y ya con eso más que suficiente, ya no se te brilla la cara, o sea que mm, es, depende de cómo te guste la sensación pero lo que sí es que hidrata muchísimo, si tienes la piel grasa pero deshidratada es una excelente opción para utilizar porque así evitas ese estilo de papel como, como pa rostro de papiro tal cual, o sea como, como que si estuviese desescamándose tu piel a pesar de tenerla oleosa fíjense que yo soy muy fan de utilizar varios pasos y este cambió mi perspectiva yo tengo que decir que este producto cambió mi perspectiva porque si sí se puede conseguir un producto que te puede ahorrar pasos y está formulado de muy buena manera adicionalmente el precio tampoco está tan desorbitado si te pones a comparar con el mercado y tomando en cuenta que tendrías que comprarte un hidratante más un buen protector solar sale más a cuenta comprarte esto sinceramente Otra cosa que no les dije de esta marca Es que ellos tienen un sistema en donde creen muchísimo Como, como así como yo les digo En esa protección solar y en el uso de retinoles De verdad que está súper súper bien De hecho ellos lo llamo en la filosofía CSA y es porque utilices vitamina C en la mañana junto a ese de sunscreen de protección solar y en la noche tu vitamina A. Ellos consideran que son los ingredientes claves que debe llevar una rutina para poder tener un rostro bonito, luminoso, juvenil y cada vez mucho mejor tu piel. Y esa fue una de las cosas que más me enganchó de la marca. Porque creen activamente en esto, en los principios activos que están estudiados y justamente casualmente o causalmente son los mismos principios activos que yo he estudiado y que he visto que son los mejores en formulaciones y que mejor funcionan en las pieles. Otra cosa que está muy muy bien es que es apta para veganos, es apta para pieles sensibles, no utilizan alcoholes, no le ponen tantas cositas y rellenos a las formulaciones, o sea ellos creen en hay una cosa que es, se llama experiencia y tú pagas por esa experiencia sensorial que puedes tener olfativa, de tacto, de vista y otra cosa es la efectividad del producto que no siempre van de la mano y ahora sí. Vamos con el favorito de la vida con el retinol eh, Bueno, si tienes tiempo siguiéndome sabrás que el retinol es una de mis sustancias favoritas Que me encanta, que es una de las sustancias que más me ha transformado mi piel De hecho se conoce como transformador de la piel junto con los exfoliantes Y que para mí es una sustancia increíble De hecho tiene 20 años siendo estudiada, o sea que es una sustancia que... Va a ser una diferencia importante en tu piel. Si eres nuevo, si estás llegando o si no tienes mucho tiempo utilizando el retinol, vamos a ver qué pasa y qué diferencias hay. Porque no es lo mismo un retinol, un éster de retinol, un retinaldehído o un ácido retinoico. La forma más básica que tenemos para utilizar retinol y la más suave, por así decirlo, son los ésteres de retinol. Estos se tienen que transformar en retinol para poder seguir la cadena de transformación y así actuar. El paso intermedio entre el retinol y la sustancia activa como tal, que es el ácido retinoico, es el retinaldehído o retinal. Si tú tienes un retinol, tienes que pasar a retinaldehído y de retinaldehído pasarías a ácido retinoico, que es la molécula que realmente actúa a nivel de tu piel. Si eres nuevo utilizando retinol, te dejo por aquí el video de retinoides para que puedas ver cómo utilizarlos y qué opciones dejo en ese video. De igual manera, en la marca medi -E, tienen una línea de retinoles que está súper buena, muy bien formulada y que actúan muy, muy bien en la piel. Pero yo ya tenía cuatro años utilizando retinol y sentía mi piel un poco estancada. O sea, hay que ir tratando de ir cambiando hasta que vayas viendo cómo tu piel se va mejorando. Pero no en plan de tengo dos meses utilizándolo y no veo resultados. No los vas a ver. Hasta los 6 meses utilizando de manera continua el retinol no comienzas a ver cambios significativos a nivel de arrugas y manchas en tu piel. En cosmética hay que tener mucha paciencia. Esto no es como que fui al dermatólogo, me inyectó algo y se me quitó el dolor. En cosmética tarda mucho porque el proceso celular tiene un tiempo y hay que darle tiempo a la piel para que se renueve de una manera natural y así con el ácido retinoico, pues lo que hacemos es acelerar un poco más este proceso de renovación celular, pero no podemos hacer unos barridos intensos porque lo que haríamos es dañar tu piel. Por eso es no puedes creer en productos milagros que dicen que en 10 minutos te quitan las semillas de chía que ellos dicen que son puntos negros. Si usted no ha visto un punto negro en su vida, eso es grasa, que es del color amarillito y se pone la cabecita negra por la oxidación. Pero bueno, eso es tema para otro vídeo. En el momento nos vamos a enfocar en el retinol. Como les comentaba yo tengo ya 4 años utilizando retinol y sentí que estaba realmente estancada. Había probado la roche Posey, había probado Cederma. Son formulaciones súper buenas Súper buenas Pero es como una fase ya intermedia Ya yo había pasado mi proceso de retinol Ya yo había pasado este proceso con estos productos Los utilicé durante más de seis meses Tengo cuatro años utilizándolo, como les digo Y pues quise probar el retinaldehído de Medicaid Va a destacar que esto tiene una fama Que yo decía, bueno, esto tiene que ser oro en polvo Y es que sinceramente el producto es súper, súper bueno, hay una diferencia entre utilizar retinol y retinaldehído, los resultados los vas a ver 11 veces más rápido, por eso si ya tienes aproximadamente como un año utilizando retinol o tienes ya seis meses y quieres avanzar Puedes pasar a un retinal de hidro, porque esto lo que va a hacer es acelerar ese proceso. Es mucho más concentrado que lo que es el retinol. De hecho, la concentración que utilizan aquí es el 0,06% de un retinal de hidro. Es algo que es bastante activo y su formulación está muy bien hecha para que penetre profundamente y renueve muy bien la piel. De hecho, ellos tienen tres concentraciones, la del 3% la del 6 y la del 10. Es decir, 3 sería la concentración más bajita. Entonces, si pasas de retinol a eh, o sea, un retinal que esto lo que va a hacer es ir adecuando tu piel poco a poco luego pasarías al 6 y luego pasarías al 10 esto con el uso continuo aquí han hecho estudios ellos eh, estudios clínicos en donde han visto que en dos semanas se mejoran muchísimo las líneas de expresión porque actúa 11 veces más rápido de lo que te actúa un retinol de igual manera las cajitas igual tiene su código QR que lo puedes leer Y puedes averiguar mucho más acerca del producto Y te dice cuáles son los ingredientes activos Que son eh, los que te van a hacer mayor beneficio Para que no te pierdas entre toda la formulación Sino cuáles son los ingredientes que te van a favorecer aquí En este caso tiene un retinol que está encapsulado Un retinal que está encapsulado al 0,06% Un sistema de estabilización Que esto es súper bueno Porque acuérdense que el retinol es muy fotosensible Y entonces esto hace que se, no sea tan estable en cuanto a ese sistema y su mismo envase hace que sea mucho más estable fíjense que en ningún momento yo toco el producto el producto yo me lo dispenso con la bombita y con esa bombita de, de propulsión eso evita la contaminación dentro del producto Y hace que el producto esté más estable Y esté la concentración adecuada en todo momento Mi experiencia con este retinol ha sido genial De hecho me lo han comentado en algunos de los vídeos de TikTok Que si me había hecho algo en el rostro Pues ustedes saben que yo vivo probando cositas Que si la micro, que si me hago una limpieza, que si me hago esto Que si me hice el relleno del hialurónico, que si el botox Y en realidad es que no me he hecho nada lo único que he cambiado es utilizar este producto en la noche. O sea, es muy cómico porque es que no, no he hecho nada. Pero sí he notado mi piel mucho más luminosa. Yo no tengo ahora mismo líneas de expresión porque me puse el Botox. Pero sí en esta zona estaba teniendo mucha deshidratación. Igual en las líneas de expresión en este lado... Y se me han atenuado muchísimo en cuanto a las manchas que tengo. Eh, bueno, se ha visto mucho más luminosa la piel. Eso sí, evidentemente las manchas no se van a ir en dos semanas. Porque es un proceso de renovación celular. Pero sí lo he notado muchísimo mejor mi piel. Aunque ahora estoy maquillada evidentemente. Pero sí he notado mucho mejor mi piel. Y se acuerdan de la dermatitis que tenía en toda esta zona de la nariz. Pues está muchísimo mejor esta dermatitis. Incluso tenía pustulitas pequeñas, llegó a estar muy, muy desbordada y ya no me podía poner más corticoides porque eso tiene un tiempo de uso. Y simplemente dije, bueno, me entrego. <risa> y me empecé a aplicar la retinol y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y buenísimo porque me ha ido quitando lo que es la irritación. Ahora tengo evidentemente un poquito de rojez, también está el tema de la primavera, un poco de alergia y evidentemente pues todavía me queda un poquito, pero nada... ¿Qué ver? O sea, ha transformado muchísimo, muchísimo mi piel. La veo mucho más luminosa, la veo mucho más bonita. Y creo que eso, en conjunto, el protector solar con hidratante, que está buenísimo, más el retinol. O sea, han hecho una bomba explosiva en donde mejora muchísimo el rostro. En cuanto al tema de economía... Pues es una marca que es muy top, es como una alta gama, pero sin tener precios de alta gama. Si has comprado SkinCeuticals, sabrás que SkinCeuticals tiene un precio muy elevado. Es una alta gama, pero es un precio elevado y una calidad buenísima. Esta también tiene una calidad buenísima, espectacular, créeme. tiene un montón de estudios en diferentes productos, es genial y no es tan costosa como esta, puede ser una SkinCeuticals, y ni te cuento, de altas gamas tipo eh, Shiseido, Lancome, Clinique. Que adicionalmente no siempre tienen las mejores formulaciones. Tú en esas altas gamas, lo que estás pagando es la experiencia ascenso y sensorial muchas veces. Quiero decir con esto que esta gente no tenga productos buenos. Tienen productos buenos como todo. Hay productos buenos y productos que no son tan buenos. Pero en este caso de Medicaid lo que trato de decirte es que son productos muy top. De muy buena formulación. De muy buena calidad. Y el precio, la relación calidad-precio está Excelente Y la gran sorpresa que tenemos es que adicionalmente por dos días nos van a dejar un descuento del 15% en su página en el carrito de la compra. Entonces está genial cuando introduces este código en el carrito de la compra, pues tienes un 15% de descuento, pero solo va a ser válido. Por los días 23, 24 y 25 de mayo Ese es lo único Tendrás nada más tres días Pero bueno, a ver Hola, ¿qué tal? Está súper bien Y bueno, agradecerle a Medigate Por los productos que nos han enviado Y adicionalmente Por el descuentazo que nos están dando Porque habitualmente No dan tanto nivel de descuento Así que súper bien Hay que aprovecharlo eh, Corre porque <ríe> estos días Puedes hacer esa compra Y te puedes ahorrar un dinerito Y puedes probar para alguno de estos productos que están súper súper bien. Y bueno sin más. Hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos la próxima semana con otro videito. Y ya sabes si tienes alguna duda. Me la puedes dejar en los comentarios. Igual dejaré en los comentarios. Todo lo del descuento. Y en qué página y el link a donde tendrían que ir. Para disfrutarlo. Y nos vemos la semana que viene. Chao.